viajeros! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Instinto por Viajar. En esta oportunidad nos encontramos desde Melbourne, Australia, el país en el que hemos estado viviendo por los últimos 10 meses. Y queremos aprovechar este corto video para que conozcan un poco más sobre qué es Instinto por Viajar y quiénes somos nosotros. Entonces nos presentamos, mi nombre es José David. Yo soy Paulina. Y queremos que nos acompañen para que conozcan nuestro proyecto. Bueno, como pueden ver, nosotros tenemos que utilizar máscaras para estar pues como en la calle debido a la situación actual de la pandemia. Pero queremos contarles cómo nació Instinto por Viajar. Instinto por Viajar nació cuando nosotros empezamos a viajar y empezamos a documentar muchas cosas de lo que nuestras experiencias fueron. Entonces lo que queremos es subir todos estos videos para mostrarles a ustedes cómo fue nuestra experiencia y que también lo puedan hacer cuando lo vayan a visitar. Entonces, con la intención de subirles esos videos eh, que Paulina les contaba sobre nuestra experiencia, tenemos varios que están eh, por subir. La idea en esta oportunidad es contarles pues, que nos queremos desactualizar, queremos subir varios contenidos eh, primero y luego la idea, eh, si esta pandemia pues finaliza, es una vez termine poder empezar a viajar y mostrarles un poco más sobre Australia igual forma si tienen alguna pregunta sobre Australia La pueden dejar acá en los comentarios Y nosotros se las podemos responder No hemos podido viajar mucho la verdad en estos 10 meses Ya que apenas llegamos empezó toda la pandemia Entonces pues no hemos podido como viajar mucho Pero en resumidas cuentas lo que nosotros queremos hacer Es subir los videos que ya tenemos pasados No es videos nuevos, no es durante la pandemia Videos pasados en donde muchos ni siquiera hablamos así Sino que son con voz en off eh, para mostrárselos a ustedes y que ustedes los puedan ver Por lo tanto, nuestro compromiso con ustedes es subir todos esos videos y tener contenido mucho más frecuente La idea entonces es invitarlos a que nos apoyen, se suscriban a nuestro canal de YouTube Tenemos nuestra meta más próxima que llegar a los primeros mil suscriptores Vamos a mitad de camino, pero también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales Como Instinto por Viajar, en Facebook y en Instagram Ahí vamos a estar publicando las fotos de los viajes que ya realizamos también queremos que nos dejen acá abajo en los comentarios qué quieren ver en Australia, en qué estamos trabajando, dónde vivimos, cuáles son los costos. Lo que quieran saber sobre Australia se los podemos responder. Así que nos vemos. Nos despedimos de este video sin antes preguntarles. ¿Y tú? ¿Tienes el instinto por viajar?